Leticia ajusta cuentas con su suegro en silencio, quien decías que se cargaría la monarquía. A pesar de que su suegro, don Juan Carlos, ha asegurado en público y en privado en muchas ocasiones que su nuera iba a terminar con la corona, lo cierto es que de quien se dice eso ahora es del rey emérito y no de la reina Leticia. Así ha vivido la esposa de Felipe VI la publicación de los asuntos de su suegro. Me quedo un rato, me hago la foto y me marcho. Esa frase resume la emoción y las ganas que la reina Leticia tenía, el pasado 5 de enero, al acudir al almuerzo del cumpleaños de su suegro, don Juan Carlos, con motivo de su 80 cumpleaños. Y así fue. La esposa de Felipe VI apareció, saludó solo a un número reducido de personas, se hizo la foto con el resto de su familia política y, sin probar bocado, se marchó. Allí se quedaron su marido, Felipe VI la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Este es solo un ejemplo para ilustrar cómo es la relación entre el rey emérito y la esposa de su hijo, tensa, delicada y prácticamente inexistente desde los últimos cuatro años. Siempre han tenido una relación más cordial que familiar la reina Leticia ha aguantado con bastante estoicismo todos los desplantes del padre de su marido desde que llegó a Zarzuela en el año 2003. Ha tenido que oír muchos comentarios de su suegro, delante de ella y a sus espaldas. Lo que duren. No se había convertido todavía en princesa de Asturias cuando don Juan Carlos cenaba con un grupo de amigos en la residencia de uno de ellos. El anfitrión de la noche levantó su copa y dijo, por España, por el rey y por la boda de los príncipes. A lo que el ahora rey emérito apuntillo, lo que duren, ante el asombro de todos los asistentes.